Economía de Bolsillo en Twitter. arroba fcecouner. Facebook. Facultad de Ciencias Económicas, uner. Instagram. fceco.UNER. Economía de Bolsillo en la radio de la universidad. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo en las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sumamos a la mesa de hoy a Néstor Domínguez investigador y director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Vamos a conversar acerca del informe titulado Reflexiones sobre el impacto económico en el mundo y la Argentina del coronavirus y el falso dilema salud versus economía. Néstor, muchas gracias por atendernos. Por favor, es un gusto, Ignacio. y y las niñas no les veo muy claro la cara, así que, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí. Este, ah, este, vos sí, Claudio, saludos también. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Claudio. Hola Néstor, Nadia Flores. Hola, muchas gracias por lo de niñas. Ay, sí, sí, No puede ser menos, yo. ¿no? Si lo veo desde donde te veo, te veo yo, de tantos años, sos una niña. <risa> Néstor, eh, eh, te decía que estuve viendo el documento que publicaron y básicamente eh, me llamó mucho la atención el, el, eh, mostrando eh, la evolución de la economía argentina en, esto, en este contexto. Eh, quería consultarte o ver eh, una opinión general sobre eh, los resultados encontrados y, y esta relación entre economía y salud que usted eh, muy, de, de manera bastante elocuente como una falsa antinomia. Sí, yo insisto, como vos decís Ignacio, es un falso dilema esto de, de, la, de la cuestión humanitaria, o sea la salud del ser humano versus eh, la cuestión económica. Este, es, esto es un... Voy a decir, algunas cuestiones que son novedades. Esto es una pandemia que se transformó en una catástrofe económica y la catástrofe económica en catástrofe social. El, eh, y, y si vos, bueno, mi idea es lo que vos este, sintetizás, este, porque, a ver, el mundo está en crisis. No será la crisis, una crisis económica como las que tantos conocemos, como la crisis de los años 30, como la crisis del 2001 nuestra, o como la crisis del 2008 a nivel internacional pero una crisis al fein, que empezó con el tema de la salud del ser humano y, y sigue con las cuestiones, con, lamentablemente, no con las cuestiones económicas y sociales. O sea, esto de que una cosa u otra que plantea la ortodoxia, este, es, es un falso dilema, porque la situación económica y social de los países que han este, llevado adelante eh, eh, básicamente políticas económicas de, de, de no aislamiento este, no se ven ni siquiera los efectos los efectos humanitarios que son lamentables han sido terribles y la actividad económica le ha caído o le va a caer en este año tanto como nos queda a nosotros por supuesto que hay una diferencia entre lo que es el primer mundo y nosotros somos como dice mi amigo Mioti y, y nosotros este, como país subdesarrollado, pero esto es un falso, un falso dilema este, y que a nosotros nos agarra como ustedes muy bien, colegas, queridos colegas, eh, nos, nos toman una situación macroeconómica muy frágil, pero extremadamente frágil, porque nos, tenemos los problemas estructurales que seguramente ustedes lo han tratado con distintos autores, que sé que han entrevistado distintos economistas de, primer, de de primera ah. línea y que no tiene por objeto analizar el trabajo, la, los problemas estructurales, pero sí que no, no toma después de, de, de, de sumado a esos problemas estructurales la aplicación de la política económica ortodoxa de ajuste y de valorización financiera este, aplicada entre el 2015 y el 2019. Esto es, Obviamente, aquí hay una opinión y una, una cuestión subjetiva e ideológica mía, pero este, esta es la situación muy compleja, que nos eh, no toma a nosotros con un fuertísimo endeudamiento. Y cortame cuando quiera, Ignacio, por favor. ¿eh? No, no, yo te escucho, te escucho Néstor. Eh, desarrollando más tranquilo la idea y nosotros después, cuando, cuando terminaste te preguntamos. Nos toma con un fuertísimo endeudamiento. Por con, bueno, con un lado, con un déficit estructural de la, de la cuenta corriente de la balanza uh -huh. del pago pero con un endeudamiento del 89% del PBI nos toma con eh, en una situación de estancamiento es cierto que es de larga data la, el estancamiento si lo medí como PBI o PBI per cápita este, uh -huh. la verdad que no a muchos que desear nuestro crecimiento económico pero yo estaba viendo ahí de, creo que lo saqué me de hicieron Economía de Nación vos tomás cinco años del 2014 al 2019 y tenés cinco años, tres años que descendió el PBI y solamente dos eh, eh, creció, que fue el 2017, bueno, obvias razones políticas, sí. y el 2014 creo que fue, que fue cuando la crisis, te acuerdas de la devaluación, etcétera, que estaba aquí el ministro de Economía. Pero además nos no, no, no, un cuadro de, de, más complicado de desindustrialización, que bueno, obviamente se ha agravado la inflación sigue siendo elevadísima estaba leyendo que si bien estos últimos meses baja eh, anualizada es alrededor del 43% digamos 2019 2020 de, de, de, del mes de, de, de, de marzo de abril del mes de mayo creo eh, ¿y una, una creciente pobreza? independientemente de que uno puede estar este, tener una, una visión sobre estas cuestiones todos los estudios de la pobreza que realizan alguna institución algunas instituciones que la UC etcétera lo que no cabe ninguna duda es que la, la pobreza es, es, ha sido creciente que es una pobreza estructural y que está que la pandemia la ha agravado como yo muestro ahí en, en el cuadro en el trabajo el otro tema es el, eh, que el ajuste implicó también algo lamentable: el, el desfinanciamiento de los que ustedes lo han sufrido, y vos lo ha sufrido Ignacio del de Sistema Científico Nacional, este, transformando un ministerio que era un orgullo, este, independientemente de, de, de la decisión política de quien lo tomó. Eh, ya tener un rango ministerial implica que la actividad de la ciencia y la tecnología con la cifra tener es muy importante. O sea, de, de, de transformar en un ministerio, en secretaría, tanto el de ciencia y tecnología como el de salud, bueno, implica todas las definiciones políticas muy, muy claras. Y ese es el cuadro que, que nos toma a nosotros. Y en el plano internacional, como ustedes, colegas, jóvenes colegas economistas, saben muy bien cómo nos toma, no toma, ahí yo destacaría dos cuestiones. Una, caída de los precios internacionales, si no Normalmente se dice que la soja valía 600 dólares la tonelada, en realidad sí, un periodo muy cortito, pero bueno, de 500 y pico de dólares a la tonelada pasó a, y ahora está en el mercado internacional a 300, 300, 300 y pico, eh, está alrededor de la mitad o un, o un poco más, y a nivel nacional está a 220 y pico dólares por, por tonelada, bueno, por obvias razones, pero positiva, pero bueno. Y otra cuestión, como dice nuestro querido amigo este, Mioti, la crisis estructural, no, esto no dice nada, él explica la crisis estructural. Pero yo creo que la crisis estructural y puede llevarme a algún dilema y alguna discusión con este autor, eh, eh, no ha no ha sido resuelta en, en, en los países desarrollados. Yo creo que una muestra de eso, pero me parece que esto es una leña y lo hemos conversado con, con, con lo he conversado con con Gabriel, que se, habría que seguir analizándolo, especialmente en el área de salud pública. Me parece que hay un debilitamiento del estado del, del estado del bienestar y esto tiene que ver con las ajustes también que, que han eh, llevado adelante la, la Unión Europea. Yo, obviamente que ojalá pudiéramos ser un país del primer mundo, no lo somos. Y, y, y ellos es posible que hasta les cueste menos superar la crisis, pero pero que la crisis la tiene Y esa crisis no afecta a nosotros. No es que la política de salud nos haya llevado a la situación económica que nos llevó, que podemos dar montones de indicadores, sino que la crisis mundial nos lleva también a esto. Sí, porque nosotros estamos... director ...la estimación del Fondo Monetario... Habla de, de, primero hablaba de un 5,7% de, de la reducción del PBI en el 2020, pero no, esto fue en abril, y la estimación que hicieron hace muy poquito habla de un 9,9%, pero, pero, pero no solamente a nosotros nos pasa eso, sino que y, y, y este, también los países del primer mundo, Francia, eh, eh, va a tener una reducción del 12,5%, Italia del 12,8%, España del 12,8%, y el Reino Unido de 10,2, Rusia de 6,26 o sea que no solamente una problemática de América Latina y de la Argentina, eh, sino también eh, de, de, de, de, de la economía mundial. O sea que, Néstor, ¿tienes? y te hago una consulta. Eh, ¿Cómo ves vos, digamos, la post-pandemia? Es decir, ¿cuáles son los límites a una recuperación de la economía argentina? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los problemas estructurales que el gobierno o la, la autoridad política y económica va a tener que sortear para poder, de alguna manera, poder retomar alguna senda de crecimiento? Sí, sí, que buena, buena pregunta, buena pregunta. Yo ahí en el trabajo, en eh, nuestro trabajo, eh, eh, incluir algunos párrafos textuales del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es el Fondo Monetario Internacional, un organismo supranacional, encargado de los equilibrios de las finanzas internacionales que otorga crédito y que trata de cobrar los créditos, sin embargo este, como muchos países, como muchos este, organismos eh, supranacionales, recomiendan las aplicaciones de políticas fiscales eh, proactivas, de políticas monetarias expansivas de subsidios de fuertes subsidios yo creo que al primer mundo le va a costar, insisto, menos salir de, de esta situación este, aunque no sería yo el más indicado viviendo en un país del, en un país desarrollado que hiciera un profundo análisis sobre, sobre esa, esa situación nosotros no cabe ninguna duda que tal cual como hasta ahora ha tomado el rumbo eh, el, el gobierno independientemente de cuestiones políticas, este, política, política partidistas que en lo académico no, no tienen que, que influenciar no la ideología, porque siempre está presente nuestra ideología. Va a ser muy difícil, pero va a ser muy difícil salir de esta, de esta pandemia, de eh, los impactos, impactos socioeconómicos de la pandemia en, en, en la Argentina. Pero creo que va a haber que aplicar políticas fiscales fuertes. ¿Va no aumentar el déficit fiscal? Y seguramente que sí. Eh, de lo que Ignacio no sé si también está referido a tu pregunta a cómo va, a qué va a pasar, cuáles van a ser los resultados. El otro día escuchaba a un economista super ortodoxo en un cable de televisión eh, que hablaba de que una vez que se saquen, porque ahora hay políticas de control de precios y me parece bien que tiene que ver con políticas de control de precios, precios máximos, etcétera cuando se saque esa política de precios máximos, este, inexorablemente ingresamos a la hiperinflación. La verdad es que yo no tengo una buena cristal. No sé si ustedes, uno, uno no se puede animar, este, yo lo decía, pero, pero más allá de eso, no se puede animar a decir que, que va a pasar tal cosa, que va a haber hiperinflación, que la inversión va a caer más de lo que ha caído. Este, que la producción industrial va a caer más, mucho más de lo que ha caído no podemos decir yo creo que va a haber, se van a llevar adelante políticas de reactivación yo creo que ya se están llevando algunas políticas Acá, leyendo de, y esperemos que sea una fuente confiable que el, eh, el Congreso de la Nación la oficina del Congreso de la Nación plantea que se está gastando 5 puntos del PBI eh, con esta cuestión de la de la, de la pandemia eh, eh, básicamente incluido en los cinco puntos lo que cae la, lo que ha caído la, la recaudación eso es los subsidios tanto a, a, a las familias a los ciudadanos como los subsidios a las empresas eh, que, que bueno pero está perfecto que se lleven adelante Estados Unidos lo hace Francia lo hace Alemania obviamente que son otro tipo de país con otro tipo de estructura económica. Pero bueno, también lo hace Grecia, también lo hace España. Y España, bueno, puede tener, está sí, la única diferencia que hay entre España, este, y o, los países del primer mundo, ciertos países del primer mundo y nosotros, es que ellos están en la Unión Europea, y como me decía una vez un amigo. Néstor, Néstor, Claudio, Claudio te habla. Te, te quería preguntar, eh, te pare, ahora que hablas un poco de, de, del gasto, si ¿sí te parece suficiente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional respecto de su política de gasto eh, en marco de, digamos, de, de, de los datos que hay de la caída a nivel de actividad y si es momento de preocuparse porque parecería que el Gobierno sí está preocupado por la emisión monetaria porque han estado constantemente absorbiendo los agregados monetarios. ¿Qué opinión te merece? Mirá, yo creo que ahí en el trabajo lo, lo incluimos. Eh, que las políticas que están llevando son cinco puntos del PBI, es mucha, mucho dinero. Podríamos hablar de 20 mil millones de dólares, ¿no? Si no me equivoco. Si tomo a 410, 420 millones de dólares del PBI, depende cómo lo tomemos, no me lo saque. Yo creo que sirve para morigerar un poquito. ¿Viste? Eso eh, creo que está muy bien. Que se tomen ese tipo de medidas sociales y económicas, pero creo que no, no alcanzan. Me parece que deberían mejorar, o sea, los subsidios, el IFE, que son 10 mil pesos, este, eh, ha tenido algunos problemas, de no solo en el monto, sino problemas en, en que no se llega en tiempo y forma, ¿no? Este, lo cual es grave, si vos te pones a ver... Los ciertos sectores sociales, cuentapropistas, o, este, trabajadores informales, etcétera. Mil pesos, comunicamos que es una cifra bastante baja, pero bueno, es lo que más o menos o lo que estaba viendo, depende del tipo de cambio, lo que hace Brasil. Brasil creo que le da menos, usado, por lo tanto en este términos de pesos es, es, es menos. Pero no, no no sé si te respondo, Claudio. Yo creo que, que hay que cuidar los los, las variables monetarias, pero estamos en una situación muy, muy, pero muy grave desde el punto de vista social. Y este lo verá, porque si uno, que está, está, está aislado de la sociedad por la pandemia, de vez en cuando que sale de la casa lo ve, no necesito. Yo no necesito, ya que estoy viviendo en la ciudad de Rosario, este fijarme demasiado en, en los datos en, la, en las variables en las estadísticas socioeconómicas lo veo lo veo en la cárcel. lo veo con el trabajo informal lo veo con lo que vienen y te, te, te golpean a la puerta de tu casa a estos que te metían de determinadas cuestiones como flores viene a, a, a que te barre la vereda por decir nada ah, ah, pero la situación es muy muy grave es que yo digo, no digo que no tenga que preocuparse el gobierno. No bueno, sé ¿sí si te entendí bien, claro. Pero me parece que por ahí un poquito un esfuerzo más se podría hacer. Obviamente que todos esos esfuerzos tienen sus costos. Y un político tiene sus costos. Porque vos, vos a los empresarios de esta, de esta situación de, de, de subsidiar a los sectores más carenciados de la sociedad. Y creo que eh, eh, dicen lo que dicen porque ni no están informados a lo que pasa en el mundo yo digo como decir, yo creo que lo digo en el trabajo eh, eh, la Unión Europea eh, va a subsidiar por 1,1 billones de pesos entre bah, el subsidio, crédito está emitiendo bonos ¿no? pero eso lo, eso lo autorizó el Banco Central de la Unión Europea ya donde eh, Alemania donde Merkel tiene una influencia fundamental y, y una economía muy interesante. Bueno, van a subsidiar, no le queda otro, otra, lo mismo que Francia. No sé si se lo pongo, Claudio. Por ahí me voy por la rama, sí, sí. perdóname. Sí. Néstor, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo del programa y te agradecemos muchísimo que hayas comentado eh, tu trabajo acá con nosotros y nos hayas presentado este panorama de la. De, bueno, de, la, de la evolución económica de la Argentina, pero también puesta en contexto en el marco de la, de la pandemia. La verdad es que es muy interesante y siempre es un gusto poder contar con tu opinión. Bueno, yo solamente agradecer que me llamaron, la primera cuestión. Me alegra que ustedes, los jóvenes, estén ahí representando a nuestra querida facultad. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo grande, Néstor. A un Néstor. Era Néstor Domínguez, director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Nosotros, llegando al final de nuestro programa de hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Chau, Ceci. Hasta importante. el jueves próximo. Chao. Hasta el próximo jueves.